Leer en familia, un espacio que nació en el 2018 con el fin de fortalecer la lectura desde el vínculo familiar. La iniciativa surge a partir de la necesidad de resaltar y rescatar la importancia de la lectura y los múltiples beneficios de esto. Nuestro interés desde la red de bibliotecas es aportar estrategias que permitan el acercamiento a la lectura desde un vínculo familiar, además generar rutinas, Ampliar experiencias a través de los cuentos, despertando la imaginación y la fantasía, fomentar el diálogo, la dedicación, el compromiso, tomar conciencia de la importancia de los libros como fuente de entretenimiento y aprendizaje, aprender a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico personal. Ayudar a los padres a formar a sus hijos para que tengan iniciativa de aprender a crear momentos donde se conviertan en lectores autónomos, pensadores, críticos y en personitas que puedan resolver sus problemas ingeniosamente en el transcurso de su vida. Acercarnos más a la familia neogranadina, a nuestras familias cajiqueñas y a toda la región de la Sabana Centro. Que los niños de nuestra comunidad vean la universidad una entidad amigable para que en un futuro deseen estar en ella. Nuestro blog nace desde el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19. Tomamos la decisión de abrir un nuevo canal de comunicación para fomentar las actividades lectoras desde casa. Si no podíamos compartir con ellos presencialmente, al menos podríamos brindar otras actividades. Por eso nuestro blog tiene varios espacios para toda la familia. Entre nubes, allí se encuentran los audiolibros, importantes porque se estimula la imaginación y se mejora la concentración. La hora del cuento, se trata de un momento mágico destinado a fomentar el gusto por la lectura, el interés por los cuentos y libros en general y a desarrollar la creatividad de nuestros niños. Manitas creativas, en este espacio los niños y niñas pueden trabajar con diferentes materiales y en compañía de sus padres. Hacer manualidades fomenta la imaginación y la creatividad de los niños, siendo dos habilidades que en su vida adulta les van a ser muy útiles. Está nuestra cápsula literaria, un espacio para hablar de nuestros escritores y sus obras, y el book trailer a través de música, imágenes fijas, secuencias grabadas, efectos los aspectos más atractivos de un libro para captar la atención de los lectores. Aquí se sugiere los acontecimientos de la historia, pero sin revelar la trama. Su función es incitar a la lectura. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y en nuestro blog.